¿Qué tal están todos? Y sí, bueno, chicos, sean bienvenidos a este nuevo video en el que estaremos en el evento de colisión. Eh, el día de hoy, pues como dije, vamos a estar en el evento de colisión. Pues aquí al lado de un amigo. Bueno, justo ahí está. Entonces, vamos a estar jugando el evento. Eh, no sé cómo vaya a estar este evento, pero pienso que va a estar increíble. Entonces, gente. Eh, estaba un poco inactivo, se denota obviamente, faltan creo que 40 minutos, aquí estoy viendo el contador, faltan 41 minutos para que inicie el evento Entonces voy a pasarme a la PC, voy a iniciar cámara desde PC a ver qué tal se ve En este momento se debe celular creo que se nota pues bastante Y bueno, estaba un poco inactivo, no he vuelto a grabar videos, por, creo que casi que 3 meses desde que grabé el video de lo de la temporada Y siempre me habían estado preguntando que si iba a subir nuevo video y pues... Les voy a dar una explicación, obviamente, primero antes de iniciar, tengo que darle las gracias a todos Voy a darle las gracias rápido por llegar a la meta de 300 suscriptores Llegamos hace unas dos semanas a los 300 suscriptores, pero claro, no había subido más Por eh, no haber estado grabando videos y no haber estado jugando Pero bueno, en fin, sin más dilación, vamos a iniciar con este video y vamos allá Está ¡No! El coliseador. El coliseador LOL Jones, Jones. ¡Jones! la leyenda, y dale, dale, proclamate. Ya ha hay que esa oh, es la líder. Es. ¿Qué no, no, no, no, no, no, por acá por la ventana, oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el Meca, el Meca, el Vamos, el Meca. Qué grande el Meca. Uff, y eso estamos aquí. Lapa, amigo, yo sí. Sí, tenemos que estudiar el, el, el, la zona de asteroides. Uy. No manches, esa roca gigante no puede destruir. Si, sí, ya, me, ya me estoy dando cuenta que no se pueden. Ay, Ay están llegando un montón. Esta Yo creo que metré ahora. Que Preparaos para ah, espera, eso Uy. es de la temporada 8. Una parte de la nave espacial de la temporada 7. ¿Temporada 8? No, no era la temporada 7. Era temporada 8 cuando aparecieron las partes de la nave. Ah, guata. Ah, ah, ya entiendo el bucle. Ok, Okay, todo bien. Volvimos al mapa. Ojo para Irma. No, Vicente, el Vicente. No, Vicente. <ríe> no, pobre Vicente. No, Vicente. No, Vicente. No, Vicente. No, mi Vicente amigo. No. Ah, es que ahora nos toca luchar con. ¡Ay no! Oye, leyenda, pensaba que te encargabas. Sí, sí, nada de lo que no podamos encargarnos, en cuanto sepamos cómo hacerlo. ¡Ja! Pinche Jones inútil. Hay que añadir eso, hay que añadir eso, hay que añadir los cosas estos. Y Los tanques. Ya lo sé, pero Dios, voy re largadísimo, lag amigo. No queda bien jugar en PC. Van a yo le disparo una parte y yo le disparo a otra Dale, vos a la derecha y yo a la izquierda Bro, es que se me va relagueando todo el... Hay que... Creo que hay que dispararle a los... Escucha, pana, no puedo ver nada por el momento esto Bueno, creo que para los escudos es mejor la metralladora Sí El rompecorazones. Rompe corazones. Pulsa, pulsa, pulsa. Pulsa, pulsa la E, pulsa la E. Oh, Dios. Un golpe perfecto. Ah, qué guapo este evento. Sí, sí, sí. Yo voy un poquito lagueado, pero no no, no importa, estar aquí ya es ya es increíble. Ah, nos están disparando con los no, misiles, no carajo. Misil. Uy, Uy pan ¡Dirigibles! Ah, era, son los dirigibles. Ahora bueno, nos estamos comiendo todos los misiles. Sí, sí, sí. No. No, Sí. Imposible que lleváramos tan, in, tan inútiles. Uh, oh, el robot. El robot. El... ¿Quién? Los mini robots. ¿Te acordás de los mini robots chiquitos de antes? Al ah, Slur Bananín, por eso no y enseñarle a conducir a Bananín. Bananín, te amamos. Te quiero mucho, Bananín. Ah, Bananín. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Oh, qué guapo. No me que guapo. Banana es la leche. La leche. Oh. Adiós, un dirigible. Vamos a ver cómo cae. Dios, adiós. Esto te iba a decir, que tenemos que dispararle a los brutos. Yo le estoy disparando todo lo de tierra a disparar a los brutos, yo le estoy disparando a todo lo que encuentro de tierra ya no, hay más brutos, ¿verdad? Ahora no, no, no, brutos ya no hay más Bien ¡La espada! ¡La espada! ¡Oh, Dios! Adiós dirigible. Dios, adiós, adiós, adiós. Dice que nos concentremos en la, en la en las tropas terrestres, pero no nos deja ver dónde están. Es parte, esa parte? más, es más brutos, es más brutos, a los brutos. Hemos eliminado a todas las tropas enemigas. ¡Qué Después, buena! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lula! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Se cayó todo! ¡No! Sistema de armas desconectados Mira, no vernos aquí. No, el meca, el meca, el meca Corre, corre, Lora. Estaría bien, estaría bien correr si no estuviera la mía. No, no podrás evitarme para siempre, Jones. Ay, Dios. Yo manito si parara, estuviera perfecto, mi rey. Lora, te están dando una te están dando cuenta de cuál arma es esta? armas con No, pero te estás dando cuenta de qué arma es esta? ¡Lascar! ¡Uy, la fundación! Si el punto cero llega a los cristales en lo alto del colisionador, se acabó todo. Mantened las distancias a menos que queráis sea eso, Grande. Uy. ¿Qué es el maldito bruto aquí, eh? No, o sea, yo le estoy disparando al bruco, a, al bruto. Está Jones? No, se fue. Uh, qué buena. Lo, lo destruyó, Jones. Bien, grande Jones. Esto es... ¡Ay! Esto es todo dentro de... Eso me parece caverna de control, ¿no? ¿Dónde está? Sí, va a llegar en la próxima temporada. Creo que va a ser parte del pase de batalla. O sea, no está confirmado, pero es una gran posibilidad. No, ahí está la. ¡Ay, Dios! Recibido. Jones consiguió algo del tiempo. Espera, espera, espera. No dispares. ¿Qué es eso? No Ay, tienes lo... por qué hacerlo. Tus últimas palabras, Jones. ¡Adiós! ¡Adiós, Slow! Adiós, esloón. Adiós, esloón. Tú eres lo único, pa único. Echarte una mano. Hola de nuevo, paradigma. Dale, Bien. Pana, ¿Cómo le va hace uh, uh, es a hacer eso al La mata muy feo. Sí. está esloón. ¿Cuál es Ay, solución para encontrarlo? Vamos. No vamos a meter. Nosotros qué? Ahora, no. Nosotros qué? Esos cristales harán explotar el punto, destruidlo ¿Cuáles cristales? De ah, sí, la... dispararle los cristales Ah, ya, ya, ya, ya, ya El punto cero está casi al máximo Es a uno Disparale, disparale no. Bien Nuestra nueva waifu A ver cómo está Oh, oh Dios puta, A ver en qué estarán <risa> <risa> ah, se dan Ay, el puñito grandes. Se dan el puñito Panas Palitas A ver ahora no miras que yo de todo el evento No no no no no Si es el fin del evento no me van a dejar con la incógnita, sí. Me suicido si es el fin del evento, te lo digo. Es el fin del evento. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me suicido si es el fin del evento. No, es que... no nos... No, con... nos dejó con, con la incógnita. No me la puedo, maldito, creer. No me la puedo, maldito, creer. Lora. Sí, bueno, ya... ¿Será que.? Dime. No me la puedo maldito creer. No, nos dejaron con las ganas muy feo. ¡Qué cabrones! ¿Dónde está la. ¿Dónde está el resto de guerra? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde están. dónde están nosotros perdiendo contra la orden imaginada? ¿Dónde está, ¿dónde quedó Gunnar? ¿Dónde quedó.? La doctora auto... la doctora es lo murió. La es lo murió. Ya, ya, o sea, esa pelada sí, nos la no la clipeamos. Sí. Le voy, a, le voy a dar, bueno Gente, fin del evento Ha estado increíble Ha es una pasada Pero me va a que, me, Lora, podemos concluir De que hemos quedado un poquito decepcionados Me quedé con las ganas me la que, nos, quedamos con la, nos quedamos con las ganas, pero bueno gente Espero que le haya encantado el evento, voy a editar rapidísimo Este video y lo voy a subir Bueno Lora, estuvo bueno estar a tu lado Le voy a dar a salir, seguro que quiere salir De Fortnite Fortnite, confirmar Lora, nos vemos mañana para ver la nueva temporada. Dale, mano, chao. Dale. Dale. Bueno, gente, fin de temporada. Bye. Nos vemos. Chao, chao.